Galáctica Sur es la continuación de Galáctica Norte eh, en la creación de la mayor gigapan, la mayor eh, imagen panorámica que eh, se ha realizado con medios convencionales de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea. Lo que pasa, desde el hemisferio norte nosotros tenemos una limitación observacional y es que, eh, por la propia esfericidad de la Tierra, hay zonas del cielo que permanentemente aparecen invisibles. Por lo tanto, para completar esas zonas invisibles, tenemos que viajar al hemisferio sur. Hemos escogido Namibia por ser un país en el cual pues ofrecen todas las facilidades técnicas que necesitábamos y además eh, posee uno de los mejores cielos del, del planeta con lo cual hemos podido ir a un lugar en el cual las condiciones eran también dons, eh, excelentes excepcionales de hecho estábamos en una de las montañas cerca de las montañas más altas del país con lo cual pues la, la pureza la transparencia atmosférica es excepcional y eh, de esta manera hemos podido conseguir captar eh, imágenes, no solamente de todo la, lo que es la panónica, sino de objetos eh, con una gran, un gran detalle y eh, que también complementarán todo el proyecto de Galáctica eh, en general.